La Asociación Dominicana de Profesores Sesional San Francisco de Macorís denunció que el no envío de los recursos descentralizados por parte del Miner a los centros educativos genera crisis en procedentes de los mismos. Por lo de este municipio ha denunciado la situación precaria en que se encuentran los centros educativos públicos debido al no envío, a la no llegada de los recursos de descentralización por parte del Ministerio de Educación. Hay fa falta agua potable, falta papel de radio, detergentes, materiales didácticos, tractables, en fin. Y hay centros educativos ya, por ejemplo, como la Escuela Félix, Ramón de de Camilo y de acá de Vista Valle, la Escuela Juan Juan Manza, José Fala, perdón Perdomo, y otros centros. La, Patria Mirabal, que las eh, suplidoras, los suplidores de agua y de otros materiales, ya le han suspendido eh, los servicios, el no El profesor Sisto Gavín, presidente de la entidad, hizo un llamado a las autoridades educativas a solucionar la problemática. De lo contrario, el camino será la lucha y las movilizaciones en las calles. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.